Gemini, te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral Estamos listos ya calentando motores para disfrutar este mes de uh, octubre Y el día de hoy tenemos para ti esta guía general de tu para tu alma Para que sepamos cómo movernos, qué paso seguir en este periodo Que si bien es cierto, es un... Es una energía de convivencia, de estar tranquilos, de querer um, crecer estas redes de, de amistades, de relaciones Libra es, es el signo y la energía apta para eso Sin embargo déjame contarte que viene reforzada con energía de Escorpio Esta energía que es transparente, energía fuerte, energía determinada Por lo tanto Géminis eh, quiero contarte también que estamos en una época de soltar viejos patrones, iniciamos este proceso, ya desde hace días empezamos como a cerrar ciclos, todos los seres humanos nos estamos moviendo como al siguiente nivel, para unos eh, todos estos cambios cambios están siendo eh, bastante fluidos, para otros hay cierta resistencia, cierta sensación de, de dolor, de sufrimiento y bueno, estos cambios siempre son para mejor. Te recomiendo, fluyas con todos estos que se están dando en tu vida. Y en este momento, Géminis, vamos a hablar de esa guía que te quieren entregar hoy las hadas a través de este oráculo en donde buscamos entregarte mensajes que resuenen en tu alma y te generen paz. Te invito a cerrar tus ojitos, regalarme una sonrisa de oreja a oreja, y elevar cualquier pensamiento de paz, de amor, de tranquilidad al universo. Abras tu mente, tu corazón para que el ser superior en el que creas las hadas y los ángeles y arcángeles, en este momento entren en nuestras vidas y a través de estos mensajes, encuentres la respuesta a aquello que se está moviendo en tu vida. Gracias Géminis, vamos a comenzar, te voy a mover un poco, voy a poner por aquí, estoy utilizando, déjame contarte, estoy, este cablecito blanco que ves aquí, deseo no se vea tanto, pero estoy utilizando un micrófono para que se escuche más nítida la voz, entonces bueno, estamos estrenando esta herramienta mientras nos llega un inalámbrico, ¿verdad?, lo importante Géminis no es eh, Todo lo que utilices o utilicemos para entregarte esta guía Lo importante es que la recibas con todo nuestro amor Con toda nuestra entrega Con ese deseo de paz para todo el mundo Para todos los seres vivos Tienes en tu presente este arcano mayor Número 17 Vamos a ver ¿Qué es lo que hay en resistencias? Tienes en tus resistencias el 5 de bastos de cabeza. Hay mucho movimiento, es normal. El diablo te acompaña como sugerencia para que conectes eh, con tu alma. Y el diablo me refiero a no esta imagen malévola que de repente se nos enseñó que era el diablo, sino todas aquellas cositas que hay que ¿eh? Seguir sanando para que estas resistencias se puedan ir disipando poco a poco en tu vida, ¿ok? En un momento lo vamos a, a detallar más, solamente te estoy dando como el general. ¿Qué es lo que te viene en este mes de octubre? Dos de oros. Tiene mucho que ver con la parte material, ¿ok? Con el dinero, con las posesiones, con la economía. Ahorita lo vamos a... a Detallar más y finalmente mi Picasso, recuerda que cuando llegó este oráculo a mis manos no tenía estas cartas, había tres cartas que no estaban presentes en el oráculo y mi responsabilidad para ustedes, para mí, para Dios y ese poder superior en el que tú creas era sacar mis dotes de Picasso y aquí está y lo tienes hoy contigo, felicidades, felicidades tienes, el arcano número 20, te voy a decir qué es lo que significa, esta carta que está de este lado nos habla de cómo es que tú puedes seguir conectando con tu alma, conectando con tu ser, una vez que sueltes estas resistencias, y bien, vamos a empezar, se mueve un poco el cable y deseo no se vea tanto, mira por ahí anda bailando, ya lo viste, del lado izquierdo, bien, vamos a iniciar. Muy bien Géminis, eh, te decía que en este presente estás vibrando en una, en una energía de estrella y si bien oh, en este momento tienes la estrella de cabeza recuerda que como tal aquí tengo una la estrella es en cada uno de sus piquitos tiene la misma eh, energía, el mismo ángulo es simétrica, así que no te ocupes en el tema de verla de cabeza, ocúpate más bien en el tema de lo que hay que sanar. En este presente, la estrella nos dice que hay logros y hay también ciertas situaciones que parecieran obstáculos que hay que brincar. Sin embargo, en este momento te dicen también que aquellos obstáculos que tu mente te forme en una realidad ilusoria Lo único que hacen es llevarte a la sanación, sobre todo Géminis, porque este mes es muy importante para todos ¿Por qué digo que es importante para todos? Estamos alejándonos y estamos como en una época de soltar estas viejas creencias, estos viejos patrones patrones de conducta o hábitos que nos estaban eh, limitando, que nos estaban haciendo estancarnos en nuestro avance de vida. Y esta época de abril, de abril, perdón, de octubre, este mes de octubre, con estas energías combinadas de Libra y Escorpio, lo que está sucediendo es que ha llegado el momento de sí o sí soltar aquellos patrones o aquellas... Eh, viejas creencias que ya no te funcionan puesto que si tú deseas avanzar en la vida, es momento de quitar lo viejo y avanzar con lo nuevo ¿ok? esto te va a llevar a un despertar espiritual y este despertar espiritual significa por un lado, soltar estas resistencias que nos aparecen con el 5 de bastos de cabeza, y estas resistencias son eh, Justamente eh, tu resistencia a, a soltar esas creencias, a soltar aquellas relaciones que ya no están sumando, a soltar también en la parte económica, empleos, trabajos, que ya de entrada tú ya sabes que ya cumplieron su misión, que ya su ciclo terminó y de repente te resistes a aceptarlo y te dicen hoy las hadas, es momento de tomar las riendas de tu vida, de ser responsable Géminis de ser honesto, honesta y soltar aquello que ya no te funciona no te resistas a quererlo tener es como cuando compras un helado de fresa en un cono y lo ves tan delicioso y es algo que te fascina y te encanta que no quieres que se acabe Evitas comerlo, pero poco a poco vas viendo cómo se va derritiendo y se va cayendo hasta que te quedas sin nada. Y entonces llega un momento en el que puedes sufrir porque no disfrutaste de ese helado y aún así también, de todos modos, tenía que terminarse. Así sucede en la vida con, con estas situaciones y con estas eh, relaciones que, en las que vivimos, que ya de entrada sabemos que han cumplido su misión, que han cumplido su proceso con nosotros, que ya aprendimos, ya remembramos algo de nosotros a través de esas relaciones o de esas experiencias, es momento de dejar las Géminis, es momento de comenzar a disfrutar la vida, es momento de comenzar a disfrutar lo nuevo, de saborear el presente, ¿ok? Saborea tu presente, no dejes que se derrita a través del pasado del futuro que, no, que es incierto, el diablo en este momento te dice que si tú no sueltas estas, estas creencias, estos viejos patrones que tienes, eh, de repente puede ser que te sientas que caes, por un lado, en abuso de poderes, como en lucha de egos, ¿ok? De yo puedo más, yo tengo más, yo soy más, tú, o la otra, la otra parte. Pueda sentirse eh, con ganas de estar como conflictuando, te vas a reflejar mucho conflicto si es que tú decides mantenerte en el estancamiento, ¿ok? Y esto puede llevarte quizá a sensaciones de desesperación, de frustración, de ansiedad, y hoy te dice esta hermosa adita que representa el diablo, ¿en realidad quieres llegar a ese punto?, en realidad deseas seguir atado, seguir atada por querer mantener una seguridad ilusoria porque acuérdate que cuando que en primera nada es seguro en la vida y no es seguro porque todo el tiempo está cambiando y el cambio es constante, es bueno y te lleva a, a niveles que no te imaginas de, de poder interno, sin embargo... El diablo te pregunta, o, o esta dita te pregunta en estos momentos, ¿realmente quieres seguir ahí? ¿O es más un tema mental el que te detiene que lo que realmente es el deseo de tu alma? ¡Qué bueno, Géminis, que te están haciendo esta pregunta! Por si dudabas de repente de hacerle caso a tu intuición, el diablo te refuerza este en este momento y te dice Hazle caso más a tu intuición y a los verdaderos deseos de tu alma para que avances para que todos estos procesos que vas a estar experimentando en este mes de octubre Pasen, eh, que no te raspen tanto Que sean como ligeritos, que apenas si sientas Si tú te resistes si quieres seguir haciendo las mismas cosas Queriendo obtener resultados diferentes, Géminis, te vas a raspar más Y sí o sí la vida te va a llevar a que sanes, a que sueltes Para que entonces descubras esa capacidad Creadora y creativa que tienes Es muy importante que Te dejes guiar por esta Recomendación de este diablito hermoso Que tenemos aquí acompañándonos Porque una vez que tú te dejas guiar La forma en la que tú conectas con tu alma Es ponerle fin a esos momentos tensos ¿Ok? La mayoría de las cartas salieron de cabeza no es malo, no es bueno ¿ok? No le pongamos esas, ese sentido positivo, negativo Porque me salieron al revés Y entonces ya es un mal augurio No, eso no, Géminis En realidad lo que hacen las cartas Cuando salen de forma eh, de cabeza Es llevarte o guiarte Para que esa energía densa en la que estás vibrando La cambies y la eleves Para que empieces a vibrar desde el amor Desde la abundancia ¿Ok? Esta es una invitación a subir tu energía, confiar en ese poder superior en el que tú creas, pedirle ayuda a las hadas, pedirle ayuda a tus ángeles y arcángeles, que por cierto el domingo pasado, el 29 de septiembre, fue... Eh, el día en que se celebran los tres arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel Siguen de fiesta porque son muy pachangueros Siguen de fiesta, siguen celebrando Y les puedes pedir en cualquier momento de tu vida Apoyo, eh, guía Y lo importante Lo importante en esta solicitud de guía de apoyo No es que la pidas Sino que la escuches Y la pongas en práctica, Géminis ¿Ok? Y bien eh, esa es la, re la recomendación que te hace en este momento el diablito coquetón que tenemos aquí. Y también, eh, una vez que tú conectas con tu alma, una vez que empiezas como a fluir con estos cambios, lo que vas a lograr como el avance, como el siguiente paso con este 2 de oros, es que te darás cuenta que todos los esfuerzos mentales de repente te llevan como a estarte estancando, ok, como a pensar, pensar, pensar, pensar en vez de actuar, te darás cuenta también que es importante que seas honesto, honesta, transparente, en esta energía que vamos a estar manejando todos los seres humanos, eh, combinada con Libra y, y Scorpio, de repente vas a sentir la necesidad, si estás alineado con esta energía y estás como decidiendo Dejarte guiar y fluir con todo esto que te estamos eh, transmitiendo el día de hoy Géminis Va a llegar el momento en el que sientas la necesidad como de estar contigo mismo, contigo misma Como si fueras un ermitaño Ok, no te asustes, en realidad es lo mejor que puedes hacer, como resguardarte Para que entonces conectes con tu esencia y eh, todos aquellos eh, momentos, todos aquellos Vamos a llamar los eh, esfuerzos que has estado haciendo mentalmente Por querer generar un cambio en tu vida los vas, a, los vas a poder observar, los vas a poder soltar Y entonces hacerle caso a tu intuición Sale Géminis Ahora, por otro lado De repente, como todos estamos en este movimiento En constante convivencia con otros seres humanos a nuestro alrededor Sí, también la energía que estamos viviendo es como muy... Eh, exacta, como muy directa, transparente, eh, de hablar quién soy, de, de hablar de tu verdad, de hablar de lo que realmente quieres. De repente puedes sentirse un poco confrontativa. No sé si lo dije bien, pero como sentir como que te estás confrontando con las personas o a lo mejor las personas sienten tus palabras muy fuertes, muy directas, sobre todo si estabas acostumbrado a dar, dar, dar, dar sin decir nada o sin decir no para no crearte conflictos, eh, ahora vas a, a hacerte caso y vas a empezar a decir no, y eso de repente a la gente le puede generar movimiento, está bien, lo importante aquí Géminis es que siempre mantengas el respeto hacia las demás personas y hacia ti mismo, ¿ok? cuando dices tu verdad es decir la verdad, decir lo que realmente quiero, no herir. Ok, de repente el ego nos dice Ay, es que aquí hay lucha, entonces defiéndete, feminis, Contesta, di, haz No, ese es el ego Sin embargo, cuando actúas desde el amor, desde tu ser Eres directo y eres respetuoso o respetuosa Y esto se refuerza justamente con la carta del juicio Con mi Picasso Este Picasso que te representa la carta del juicio Y que te dice que en este mes de octubre Géminis Todos estos movimientos Al finalizar eh, este mes Esta temporada Toda aquella tensión que, hace, que se genera Con todo este movimiento Como si fueran olas ¿ok? Que se genera con todo este movimiento De llegar a su fin Porque estás abriendo camino Para vivir una nueva etapa en tu vida Entonces Te pido por favor Que tomes nota de esta pregunta es muy importante Géminis y de hecho esta, esta pregunta está siendo directa y canalizada para todos los seres humanos que vean estos videos, para todos los signos. Y en este momento te pido Géminis que anotes esta pregunta, ¿Quién eres tú cuando estás libre de las energías externas? Cuando, ¿quién eres tú cuando estás libre de las energías externas? se refiere a cuando no te importa nada más allá afuera y, es, y te importa ser tú mismo, ser tú misma, ¿quién eres? quítate las etiquetas de la licenciada, el doctor, el abogado, la empleada, eh, el empresario, no, quítate esas etiquetas, eso solamente son como, como si fueran ropas que te vas poniendo a lo largo de la vida sin embargo si tú te desnudas de todo eso, si tú te las quitas, ¿quién eres? a eso se refiere esa pregunta y sobre esa pregunta te piden que trabajes todo este mes, ¿ok? Que seas honesto, honesta contigo mismo, contigo misma. Y entonces te vayas hacia el siguiente nivel de conciencia. Con respeto, ¿ok? Muchas felicidades, Géminis. Te deseo lo mejor en este mes de octubre. Te deseo paz. Te deseo trascendencia. Deseo alegría en tu alma, en tu corazón. Mira, te regalo este corazón hermoso para ti. Para todos los seres que te rodean Para todos los seres Géminis Que están viendo este video No se pierdan Recuerden suscribirse al canal Porque eh, Vienen Unos videos más En donde vamos a hablar de dinero, amor Y trabajo eh, No te los pierdas Porque sobre todo en estos momentos Que todo está como movido para todos los seres vivos Para todos los seres humanos Es importante que vayas tomando nota, con paciencia, con tranquilidad, muy importante, mueve tu manita, dale click en suscribirse a este canal, para que no te lo pierdas, me encantará, nos encantará tenerte cerca, tenerte eh, pendiente de toda esta información que está maravillosa para este mes, porque aparte estamos cerrando 2019 y queremos que lo cierres con broche de oro Géminis, gracias. Gracias, gracias.